El oso de Anteobos habita en la cordillera andina en los límites oeste, vertiente de del Pacífico y en los cuencas amazónico, oliconense, norte, vertientes caribe y del lago de Maracaibo, Venezuela, centro y refugio del centro de Osampa hasta el sur del Perú y noroeste de Bolivia abarcando el occidente de Venezuela y atravesando Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Vive a alturas que van desde 250 hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar o más. La especie ha sido reportada en la región del Darien, en Panamá. Incluso no tienen registros recientes de la presencia de la especie reportados por cazadores de la región. Más al sur hasta el noroeste de Argentina, donde individuos aislados podrían existir aún en la provincia de Jujuy. El oso de anteojos habita casi exclusivamente en los bosques húmedos andinos con precipitaciones anuales superiores a los mil metros zonas húmedas aunque también se le encuentran en páramos y zonas semiáridas cuyas precipitaciones rondan los 250 milímetros mora preferentemente en los pisos montañosos que van desde los 800 a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Aún llega a altitudes de 4.750 metros sobre el nivel del mar. En la vertiente de los Andes centrales del Perú, Departamento de Lambayeque, la la Reserva Ecológica Chaparri, desciende hasta el desierto y los bosques secos donde se alimenta de cactus. Chapote y troncos de pasallo. Aparentemente, al inicio de la conquista española, en el siglo XV, el área de distribución de este oso de anteojos parece que era más extensa. Posiblemente su distribución cubrió las sierras pampeanas de San Luis y Córdoba, incluso las laderas de Aconjica y las sierras boscosas de Ancasti. Centro-Oeste de, de Argentina, la edad reproductora del oso de anteojos se alcanza en el macho entre los 4 y 5 años de edad y en las hembras entre los 3 y 4 años de edad, el celo puede ser anual y durar una semana, el apareamiento del oso de anteojos tiene una duración entre 12 y 45 minutos y pueden observarse hasta 5 apareamientos en un día. Durante el apareamiento, macho y hembras tienen juegos muy variados. Llevan desde algunos olisqueos y lametazos en el oso hasta luchas simuladas. El primer parto ocurre alrededor del quinto año de edad. Generalmente dan a luz a una sola cría, pero también suelen darse dos o tres crías. Al nacer, las crías del oso de anteojos pesan entre 275 y 380 gramos y miden de 25 a 35 centímetros. Abre los ojos cerca del 14 día de edad y el sentido más desarrollado es el olfato por el que pueden encontrar los pezones de la madre. Los ositos maman no hasta cumplir un año de edad, pero siguen, dependiendo de su madre, hasta los dos años. Como casi todos los osos actuales, el Tremartus ornatus es omnívoro, aunque su dieta habitual es preferentemente de origen vegetal. Bromeliáceas, frutos, bayas, bulbos, raíces, cortezas, hojas de hongos. Un pequeño porcentaje de su dieta es de origen animal o derivada: insectos, miel, huevos, reptiles, peces, roedores, conejos, pichones y muy ocasionalmente caprinos, ovinos, camélidos y vacunos. Por tal régimen alimentario, el oso de los anteojos es el úlcido más herbívoro, tan celoso panda. La hembra suele parir dos ocenos. El oso de anteodos tiene hábitos solitarios y mayormente diurnos. En áreas boscosas establecen senderos que permiten un desplazamiento rápido entre áreas alejadas, así como la comunicación intraespecífica a través de marcaje por medio de rasgullos y olor pleromonas. Como la mayoría de sus parientes úcidos están muy bien adaptados para trepar. En los árboles encuentran gran parte de su alimento. En las ramas de los árboles suelen establecer plataformas para su alimentación y/o descanso. Plantígrados, como todos los osos, sus pies planos les facilitan una postura erecta que utilizan tanto para mirar o lontananza como para preparar árboles y rocas o para aparentar mayor masa corporal en un acto de amedrentamiento. Que se refuerza con el la... histrustismo de su pelo, no se conoce que tenga periodos de aleja... alertamiento estacional. El oso de es su alimentación el 90% frugívoro y vegetariano y 10% carnívoro. Debido a esto, es que por sí mismo no corre peligro su supervivencia, su dieta variada y la abundancia de alimentos le permiten subsistir sin complicaciones. Pero la realidad es que en las zonas en las que habita la actividad del hombre está acabando con la especie. El avance de la actividad agrícola, inclusive la casa indiscriminada, es alarmante en lo que respecta al cuidado de los anteojos. La zona que el hombre habita genera un espacio en el hábitat, los bosques de Amazonas, San Martín, Cusco, La Damayeque y Cadamarca, lo que las agrupaciones quedan separadas e indefensas.